Con este dolor de estómago no podré sentarme a terminar mi trabajo y subirlo al aula virtual. Hola Angelo, ¿cómo estás? Bien Lupita, full con los trabajos de la universidad, ¿y tú? Te cuento que me siento muy mal, no sé si pueda terminar el trabajo de ética profesional. No te preocupes, yo estoy entrando en este momento a una clase, pero saliendo te puedo ayudar. Mándame tu avance y yo me encargo de reforzarlo. Listo, ahora mismo te lo envío, gracias amigo. Voy a buscar mi trabajo del semestre pasado para ayudar a Lupita. ¡Hola Lupita! ¡Envíame tu usuario y contraseña! Ya complementé el documento que me enviaste y estoy libre para subirlo a tu aula virtual. Te las acabo de enviar. Gracias Ángelo. eres lo máximo. ¡De nada! ¡Mejórate pronto! Recuerda, entregar a terceros los usuarios y contraseñas utilizados en la universidad es una falta grave. La suplantación, así como presentar un mismo trabajo en todo o en parte, en más de una asignatura, son consideradas faltas muy graves.